Señor sí, aleluya. 30 aniversario, iglesia. Pentecostal la cosecha aquí en Chiclayo. El hora la iglesia está súper, súper tomada bien.